nos ha cedido un terreno donde se va a construir la primera escuela secundaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Un predio que en su momento fue de la Asociación Israelita. Esto a posterior el municipio lo, se hizo cargo y lo que hizo es tratar de dar la infraestructura básica. Este, un proyecto muy soñado por nuestra, por nuestra facultad y por nuestra universidad, en el que tenemos expectativas muy altas de tener un impacto importante en este tipo de población. Esta escuela eh, y la universidad forman parte de un proyecto nacional en donde se están construyendo y se, ya están en funcionamiento cinco escuelas con otras universidades nacionales. Hemos procurado armar un proyecto pedagógico pensando en sectores que en muchos casos son primera generación de escuelas secundarias, donde este, todavía no hay escuelas secundarias instaladas, donde en muchos casos han tenido experiencias truncas de abandono, de repitencia y entonces eh, ahí es donde nos interesa que el proyecto pedagógico pueda apuntalar y permita volver a recuperar a aquellos alumnos que hemos perdido y que tenemos que garantizarles que, y es el Estado el responsable en este sentido, de garantizar que esos chicos terminen la escuela secundaria. Es uno de los principales objetivos de la creación de este colegio. La parte de la inclusión, de la pertenencia, eh, en lugares a, a donde eh, esto muchas veces no llega, pero está también la parte que es estrictamente vinculada a lo nuestro, que es eh, la de transferir el conocimiento y hacerlo con calidad. Estamos pensando en el centro de jubilados, estamos pensando en el centro integrador comunitario, estamos pensando en los servicios de salud, estamos pensando en organizaciones comunitarias que quizá están trabajando en el barrio y que queremos que también formen parte de ese proceso de desarrollo que queremos que la escuela tenga para la comunidad. El, el, el proyecto eh, requiere recursos importantes, la primera etapa de infraestructura tiene un orden de 50 millones de pesos de inversión, que van a comenzar las obras a principios del año que viene, eso es lo que, lo que esperamos, y, y una segunda etapa de alrededor de 40 millones de pesos que incluye comedores, bibliotecas, talleres, eh, gimnasio todo lo que serían los accesos, obras de infraestructura. O sea que el proyecto contempla todo lo necesario para que una escuela tenga a un primer nivel en cuanto a su disponibilidad para que los docentes puedan desarrollar sus actividades de una manera muy adecuada. Es un gran desafío para nosotros, eh, pero que es un desafío que venimos buscando enfrentar desde hace mucho tiempo. La sinergia entre el Estado Nacional y la Universidad Nacional, que ha tenido y tiene digamos, los mejores recursos, que tiene tradición este, de formar profesionales, de formar este, pensando en la comunidad, en las necesidades este, de la región. Bueno, me parece que en ese sentido este, la, la complementariedad de ambas eh, instituciones hace que, este sea un, un proyecto muy potente. La idea central es los mejores recursos para los que menos tienen y por eso sabemos que con la Universidad de Entre Ríos vamos a poder llevar a cabo esta escuela. La universidad abre su mirada. Eh, empieza a pensar en su relación con la comunidad, en los problemas de la comunidad y cómo desde sus disciplinas empieza a colaborar en dar respuesta a lo que la comunidad este, necesita. Y en ese sentido es un cambio importante para la universidad, porque va a tener este, la obligación de abrir su mirada, abrir sus equipos, salir a terreno. Hay un nuevo rol de la universidad en pensando este, ya no solo en las, en las investigación, la carrera y demás, sino pensando también en concordia y en cómo da solución a los problemas que hay en concordia